EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS Voy a introducir algunos ejercicios complementarios para los que quieran profundizar en su experiencia. Se trata de un fenómeno llamado fosfenismo, descubierto por un científico llamado Francis Lefebure. Quiero aclarar un poco el por qué elegí el desfase como técnica central. He investigado en varios foros en inglés donde hay mucha gente ...que se proyecta de manera controlada antes de iniciar este proyecto. Casi todo el mundo que tiene experiencias fuera del cuerpo... ...lo hace en la manera tradicional. Es decir, perciben que salen de su cuerpo y se ven a sí mismos. Ven la habitación, etc. Lo mismo le pasaba a Monroe. Lo que tiene esta experiencia es que no se la puede controlar... ...para hacer un recorrido progresivo por la realidad ampliada... Monroe comenzó a investigar cómo poder lograr controlar sus experiencias y descubrió el tema de los focos y diseñó el programa Emisync. A Frank le pasó lo mismo. Él al principio se proyectaba de la manera tradicional, pero después comenzó a usar el Emisync y lo perfeccionó un poco. Y ya pueden ver las diferencias que tuvieron Monroe y Frank. No es simplemente salir y volar por la habitación, o tener algunas experiencias extrañas que no se saben interpretar. Son muy pocas personas y después de años de práctica, los que han logrado experiencias controladas con el método tradicional. El desfase está diseñado para tener una experiencia controlada y progresiva hasta llegar al enfoque 27, que es el foco 3 de Frank Keppel. El problema es que a muchos les lleva bastante tiempo lograr el switch, el cambio. Una vez que se logre el switch, el cambio, todo va rápido. Por este motivo, introduzco las técnicas de fosfenismo. Estas técnicas tienen la habilidad de movilizar recursos interiores y producir estados expandidos de consciencia. Y esto va a facilitar que se logre el switch con el sync. Incluso después de hacer las prácticas del fosfenismo de manera regular, por dos o tres meses, se comienzan a tener experiencias fuera del cuerpo de manera espontánea, pero se necesita de la técnica del desfase con el emisync para poder tener control y avanzar progresivamente en la realidad ampliada. Introducción al fosfenismo. Preparación para el desdoblamiento. El método de preparación para el desdoblamiento astral se basa en los trabajos del Dr. Francis Lefebure, cuyo principio es la utilización de los fosfenos junto con los ejercicios iniciáticos. El talento del Dr. Lefebure es haber descubierto la base de todas las tradiciones e iniciaciones de desdoblamiento astral o viaje astral y poder demostrarlo. En efecto, si hasta el presente ignorábamos lo que constituye verdaderamente la sustancia de las iniciaciones, al desdoblamiento o viaje astral, es porque estaba enmascarada por concepciones e interpretaciones a menudo sin relación con la realidad. Al atraer la atención sobre fenómenos a veces espectaculares, lo cual no por ello facilitaba el acceso a las, creencias, a las experiencias, estas concepciones desnaturalizadas no hacían más que acelerar, a lo largo de los siglos, la pérdida de sentido de ciertas prácticas. En 1945, aprovechando su formación de científico, el doctor Lefebvre estudió con detenimiento las analogías entre el microcosmos y el macrocosmos. De esta forma, puso en evidencia las leyes de simetría entre el espíritu y la materia, es decir, hizo accesible a nuestra manera de pensar las características fundamentales del espíritu y del pensamiento que nos permiten comprender mejor, no solamente, el sentido de ciertas prácticas ancestrales, sino también los diferentes planos en las que se sitúan estas experiencias. A partir de 1959, el Dr. Lefebure desarrolló una serie de técnicas que permiten verificar paso a paso la realidad de ciertos fenómenos, como el desdoblamiento astral, y penetrar en este extraño universo que es el viaje astral. ¿Qué es un fosfeno? Los fosfenos son las manchas de colores cambiantes que se perciben en la oscuridad después de mirar fijamente una fuente luminosa durante un corto periodo de tiempo. En la práctica, se utiliza una lámpara fosfénica, colocada a 1.5 o 2 metros de distancia, que se mira fijamente durante 30 segundos. El fosfeno es imprescindible en los ejercicios de desdoblamiento astral. Yo suelo usar el sol. Lo miro por varios segundos o en varios párpados, y luego cierro los ojos y miro y veo esa, esa memoria residual eh, lumínica y giro la cabeza lentamente como en un periodo de dos segundos para hacer el ejercicio. Bueno, ya lo explico más abajo. ¿Qué es el fosfenismo en el contexto del viaje astral o desdoblamiento astral? El fosfenismo es la ciencia de los fosfenos que surgió en, en el alba de la humanidad y ha formado parte de todas las culturas en todas las épocas. Pero el concepto del fosfenismo no se había puesto claramente en evidencia, antes, de los trabajos del doctor Lefebure, que estudió todas las tradiciones iniciáticas del fosfenismo. Su descubrimiento marcó un momento crucial en el estudio de los fenómenos psíquicos. Descubrió que todas las iniciaciones auténticas tienen un punto en común constante, aunque se manifiesta de forma diversas según las culturas y las épocas. La fijación de la mirada en fuentes de luz directas o indirectas, a los 18 años, Francis Lefebure fue iniciado por Artim Gallip, como consecuencia de una imposición de manos que provocó en él videncias, visiones, experiencias de desdoblamiento o viaje astral y numerosas manifestaciones espirituales. Este maestro zoroástrico le indicó también ciertos ejercicios a fin de mantener y desarrollar las capacidades que había despertado, entre los que se encuentran las contracciones estáticas que constituyen el objeto de este estudio. Gracias a este fuerte impulso el doctor Lefebure experimentó una serie de fenómenos psíquicos que transformarían su vida y lo proyectarían hacia un estudio del que ignoraba que fuera a durar toda su vida y que tendría un éxito y una repercusión considerables. En la época en que recibió este impulso, los fenómenos psíquicos se consideraban todavía como misteriosos y reservado a ciertos iniciados o ciertos elegidos. Pero a los 44 años, durante su encuentro con el místico indonesio Pak Subu, el doctor Lefebure tuvo la certeza de que estos fenómenos se, a se debían a la realidad de una práctica específica que actuaba profundamente sobre el conjunto del funcionamiento cerebral y provocaba estados de consciencia muy especiales. Como médico y fisiólogo, el doctor Lefebure trabajó durante 29 años sobre las aplicaciones de los fosfenos en la teoría del fosfenismo. Fue el único investigador que afirmó y demostró que la luz mejora y aumenta las capacidades cerebrales e intelectuales cuando se mezcla un pensamiento con un fosfeno. Por ello el fosfenismo engloba todos los métodos de desarrollo personal y de desarrollo místico. Todas las técnicas iniciáticas se ven iluminadas por el estudio y el método de los fosfenos. El fosfenismo constituye la enseñanza iniciática más elevada porque forma parte de todo individuo. El fosfenismo es así, un método tradicional de desarrollo de las facultades psíquicas que da acceso a la iniciación en el sentido original del término, donde el desdoblamiento astral toma una gran importancia. ¿Qué es la iniciación aplicada al viaje astral y el desdoblamiento astral? La palabra iniciación viene del latín initium, que significa comienzo inicio. La iniciación es, pues, el descubrimiento de un medio que no nos es habitual y en el que ciertos procesos permiten profundizar en un desarrollo psíquico especial, si se alimenta regularmente el estado de consciencia que unas técnicas muy específicas permiten obtener. No se trata de un simple estado de profunda calma o de relajación. Se trata, todavía menos, de un estado de hipnosis, que produce efectos totalmente opuestos a los que buscamos. Se trata de un estado en el que la conciencia más aguda, en el que el espíritu es más independiente y que proporciona, cuando se ha adquirido la costumbre de sumergirse en él, sensaciones y percepciones que no tienen relación con los conocimientos que tenemos de nuestro entorno habitual. La iniciación es, pues, un impulso que cada uno debe desarrollar, un impulso que nos pone en contacto con otras muchas facetas de la realidad. El verdadero sentido de la iniciación, initium en latín, empezar, comienzo, es poner en funcionamiento energías que permitan realizar y expresar las facultades a las que tiende el individuo. La observación de fuentes luminosas de forma directa o indirecta está en el origen de todas las iniciaciones y se encuentran en todas las tradiciones. Es esta observación, y por consiguiente el fosfeno, lo que da acceso a los poderes del espíritu aunque muchos consideran que estas capacidades están reservadas a algunos elegidos o iniciados porque ignoran la propia naturaleza de la iniciación, aunque en realidad son muy fáciles de conseguir y de desarrollar siempre que se respeten unas reglas simples. Página de la Escuela del Fosfenismo es importante que lea toda la información que hay en la página para interiorizarte bien del tema, los cuatro ejercicios del fosfenismo. Vamos primero a echar un vistazo a esta página y vamos a ver de qué trata. El dominio total de nuestro cerebro y del pensamiento es uno de los deseos más grandes de todo ser humano para lograr la elevación de la conciencia. Asimismo, el control y la fluidez de la energía corporal es para muchos profesionales el requisito indispensable para encontrar un equilibrio personal en nuestras vidas. En este sentido, en el siglo XX, el doctor Francis Lefebvre fue el creador de la técnica del fosfenismo, la cual aseguraba poder aumentar las capacidades cerebrales de las personas. Pero, ¿qué es el fosfenismo? ¿Qué son los fosfenos? ¿Quién fue el doctor Francis Lefebvre? ¿Qué relación tiene el fosfenismo con el aprendizaje o con la pedagogía? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Tony Pérez, terapeuta y conocedor del fosfenismo. Tony, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué es exactamente el fosfenismo, Tony? Bueno, pues el fosfenismo es un método que trabaja en la activación cerebral, trabaja básicamente de dos maneras, una que es eh, mirando la lámpara del doctor Lefebvre durante un periodo de 30 segundos o bien mediante sonidos alternos, estas dos son las, las dos maneras más comunes. Uh -huh. Miramos la lámpara para extraer de ahí lo que llamáis fosfenos. Exacto. Lo que hacemos es transformar la energía lumínica en energía mental. Miramos la lámpara durante 30 segundos y al cerrar los ojos vemos una, una luz multicolor. Eso es el fosfeno. Eso sería la energía de nuestra mente pues, plasmada ahí. Eso sería un fosfeno. Y ese aprendizaje, ¿cómo llega a nosotros a través de los fosfenos? Los fosfenos, ¿qué es lo que hacen? Abrir nuestra mente, cargar nuestras neuronas, nuestras células, ¿qué es lo que hacen? Exacto, el, el fosfeno en sí lo que hace es, es un dinamizador de la mente. Lo que crea es un borboteo neuronal que, que nos abre varios campos, la creatividad... ¿Tú te sientes, por ejemplo, diferente, Tony, desde la primera vez que probaste el fosfeno a día de hoy? Por supuesto. ¿Cuántos años hace de eso? Mm, dos años y medio, tres años. ¿Y qué has notado de cambio? En cuanto pff, en, todo. <risa> en cuanto a nivel personal, a nivel trabajo, a nivel en todos los niveles. En nivel sueño. Mm... Tú, por ejemplo, coges la lámpara de fosfenos, la miras durante... Yo trabajo de dos maneras. <risa> una, en mi lugar de trabajo tengo una lámpara fija que está siempre encendida. Con lo que estoy recibiendo fosfenos, eh, fosfenos de una forma indirecta, pero me están afectando, son fosfenos. Y luego tengo una lámpara de bolsillo que es la que voy mirando cuando necesito hacer algún trabajo. Cada cierto tiempo miro esa lámpara, aparte de la otra. ¿Durante cuánto tiempo? 30 segundos. ¿Nada más? Nada más. ¿La miras con los ojos abiertos? Exactamente. ¿No tienes problemas luego de visión? No, no, no, no. ¿No puede ser perjudicial? Todo lo contrario. ¿Efectos secundarios, algo que te pueda perjudicar la vista? ¿Has hablado con algún oftalmólogo, por ejemplo, con un especialista? Eh? El único inconveniente que tiene es que tengas glaucoma. ¿Perdona? Que tengas glaucoma es el único inconveniente que, que puede haber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es perjudicial, puedes tener problemas si tienes glaucoma. Con, con la luz de los forcenos. Por todo lo demás, todo lo contrario, lo único que puede pasar es que te mejore la vista, incluso. O sea, si tienes una presión intraocular, eh, se puede agravar. Se puede agravar según los expertos, yo no lo he comprobado, vamos. O sea, tú mires durante 30 segundos aquí a lámpara, cierras los ojos uh -huh. y, y luego, ¿qué pasa? La, lo que, ¿Tus pensamientos los tienes más claros, el, tus propósitos o lo que, el problema que tenías para hacer un trabajo, o no sabías hacer, o, o te faltaba más memoria, con, con esos 30 segundos, esos fosfenos que han entrado en tu campo visual, ¿qué es lo que hacen, qué generan en ti? Ese fosfeno lo que me va a hacer es, eh, tendré más curiosidad intelectual, tendré más rapidez en el trabajo, tendré más creatividad más concentración, si te desfosferos habitualmente, en un par de días notarás mmm, mucha más, tendrás mucha más habilidad, te cundirá mucho más el día, harás las cosas más rápidamente, mmm, con menos problemas, lo que antes eran problemas, ahora no te parecerán tantos problemas, no era un problema, era simplemente un contratiempo. Y bueno, básicamente mirar la luz simplemente obtendrás esto. Luego, claro, puedes trabajar a nivel personal, puedes tra trabajar áreas del pensamiento, puedes trabajar incluso la vivencia, puedes trabajar un montón de cosas, tiene un vamos, innumerables campos. ¿En tu casa has notado un cambio sustancial como persona? Yo creo que sí. ¿Sí? Es sí. más, te voy a decir en qué lo he notado muchísimo, yo creo, yo hago orgonites, que son unos equilibradores energéticos, y me di cuenta de lo que hacía hace muy poco tiempo a lo que hago ahora, no tiene nada que ver en cuanto a la creatividad, por, por decir algo, ¿no? O sea, ahora son mucho más bonitos, son más pulidos, los diseños son mucho mejores. Yo, o sea, ¿ha despertado de alguna manera la creatividad que a ti te faltaba en tu trabajo? Yo creo que sí. ¿Te hace mejor persona? Yo creo que también. ¿Y por qué? ¿Porque te hace conocer, interiorizar un poquito más en tus adentros? Pues sí. Te hace ser un poco más... Más persona quizás. ¿Reflexionas más? Sí. Reflexionas mucho más. Y coges las cosas antes. Tony... Eh, ¿Quién fue el doctor Francis Lefebvre? Bueno, el doctor Francis Lefebvre... Fue el maestro, vamos, el que descubrió el método. Estuvo 30 años trabajando sobre sus aplicaciones. ¿Era médico? Era médico, era doctor, este, trabajaba con niños. Y bueno, investigando y trabajando, pues empezó a sacar conclusiones y empezó a, empezó a construir el método. ¿Le dieron algún premio a este hombre por crear? Le dieron sus principales premios son en pedagogía. Obtuvo varios premios en pedagogía pues por sus, por sus métodos. ¿Eso significa que sirve para la gente joven? Por supuesto que sí. Yo creo que tendría que haber en los colegios en cada clase un par de lámparas de fósfero. ¿Sí? Sí, sí. Vamos, segurísimo que sí. ¿A la gente de tu familia, a tus hijos, por ejemplo, le aplicas también fosferos? Intento que apliquen fosfenos. ¿Y qué dicen? ¿Que no o que sí? Bueno, al principio cuesta porque mirar una luz, aunque sean 30 segundos, pues no es algo normal ¿no? en nuestra sociedad. Tú le dices a alguien que mire una luz 30 segundos y dice, tú estás un poco para allá. Pero bueno, cuando ellos ven los cambios, cuando ven tus cambios, cuando ven que tienen posibilidades, pues... Empiezan a entrar y ya no eres tú el que se la ofreces, es él el que te la pide. Porque ¿qué tiene más potencia? Un poco a la redentiva, la memoria, por ejemplo. Ejercicio número uno. El ejercicio fundamental, la oscilación del punto de concentración a un ritmo de dos segundos. Bueno, ya hemos visto la oscilación, esto lo podéis leer vosotros, aquí está. Lo bajo muy lentamente para que podáis leerlo todo. Le dais pausa y lo leéis. Ejercicio número 2. Contracciones estáticas. Este ejercicio lo realizas a la noche antes de dormir y a la mañana después de despertar. Se trata de contraer y tensar los músculos. Esto lo hacemos por partes. Pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, tórax, cuello, cabeza, luego el cuerpo entero. Debes contraer y tensar los músculos de cada parte lo más fuerte que puedas por unos segundos. Luego lo relajas por unos segundos y comienzas con otro. Ejercicio número 3. Ejercicio de la respiración rítmica. La respiración es el portal entre la dimensión física y los dominios cuánticos o interdimensionales, pero no se trata de la respiración normal automática, sino más bien es un patrón de respiración específico que nosotros llamamos respiración rítmica. Consiste en la respiración rítmica es un proceso simple de cuatro etapas que comienza con una inhalación que tiene un conteo de aproximadamente seis segundos de duración dependiendo de tu capacidad pulmonar, postura y grado de privacidad. Después de hacer la inhalación a través de tu nariz, la contienes, haces una pausa de retención durante un conteo igual de 6 segundos y a continuación exhalas a través de tu boca una vez más durante el mismo conteo, 6 segundos. Cuando terminas de exhalar haces otra pausa de retención. Durante las retenciones vas a notar que al principio no tienes más capacidad de aire, pero al llegar al final de los 6 segundos se nota que hay todavía una pequeña capacidad. ...entonces al llegar al final debes hacer una o dos bocanadas de aire. O sea, en la retención de inhalación, al llegar al final de los seis segundos... ...inhalas una o dos bocanadas de aire más. Y en la retención de exhalación, exhalas una o dos bocanadas de aire... ...al llegar al final de la retención. La clave es mantener la simetría en cada uno de los cuatro segmentos del proceso... Si estás utilizando un conteo de 6 segundos, úsala por igual en cada segmento. No es esencial que vigiles esto con precisión, más bien aplicas un seguimiento casual de tu tiempo para cada segmento y conservas una consistencia del flujo. Ejercicio número 4 la oscilación del punto de contracción al ritmo opuesto del ritmo del pensamiento. Este ejercicio es superpoderoso y debe hacerse en la noche justo antes de dormir. Imagina una esfera de fuego como si fuera un pequeño sol. Haz que esta esfera explote en la manera más violenta que puedas esparciendo chispas en todas direcciones y que se desplazan lo más lejos posible. Luego viene un periodo de descanso en que queda todo congelado. Este periodo debe ser largo, 12 veces más largo de lo que duró la explosión. Luego viene el periodo de contracción. Imagina que los puntos de luz se contraen de manera lenta hasta formar de nuevo la esfera. La contracción debe durar más o menos lo mismo que duró la explosión, pero el movimiento debe ser lento. Al formarse de nuevo la esfera, esta comienza a rotar lentamente, mientras se va achicando hasta quedar muy pequeña. Luego explota nuevamente y comienza el ciclo de nuevo. Debes intercalar el mantra OM mentalmente, con un intervalo entre la O y la M de la siguiente manera: dices O oh! antes de imaginar la esfera. Luego aparece la esfera y explota. Al final de la explosión, cuando comienza el periodo de descanso, dices mmm". Luego de hacer tres o cuatro ciclos de la visualización, puedes descansar diciendo el mantra OM por uno o dos minutos y puedes comenzar de nuevo con la visualización hasta que te duermas. El mantra OM siempre debe llevar un espacio de silencio entre la O y la M. Los ejercicios deben hacerse en el siguiente orden por la noche y por la mañana. Por la noche, fosfeno con balanceo, contracción estática, respiración rítmica, oscilación al ritmo opuesto. Por la mañana, respiración rítmica, contracción estática, fosfeno con balanceo. Durante el día puedes practicar cualquier ejercicio de manera separada. Vamos a terminar de ver el vídeo. El es muy potente. Bueno, es una lámpara que se ha estudiado, que sea un, una luz muy parecida a la luz del sol, a la, a la luz vía. Lleva un filtro para que no dañe la vista. Y tampoco tiene muchas grandes cosas. Cuando ven... Que tienen posibilidades, pues empiezan a entrar y ya no eres tú el que se la ofreces, es él el que te la pide. Porque, ¿qué tiene más potencia? Un poco la retentiva, la memoria, por ejemplo. Lo que estás estudiando se entiende mejor. Claro, se asimila mejor. Estamos utilizando un feno. Si, si no sé, te habrá pasado alguna vez, pues estudias y a la hora de repasar te tapas los oídos. En ese caso estaríamos utilizando un acufeno, que es a través del oído. Lo que estamos haciendo con el fosfeno es hacerlo a través de la vista. Haremos un fosfeno, cerraremos los ojos y en presencia del fosfeno repasaremos aquello que queremos memorizar o que queremos aprender. ¿Las personas que perdieron el don de la vista pueden utilizar también la lámpara? No pueden utilizar la lámpara porque no, pueden, no podrán ver el fosfeno. Pero lo que sí pueden hacer es eh, mediante los sonidos alternos. Uh -huh. Es un aparato que lleva unos auriculares y a través de unos sonidos alternos, pues también van a conseguir una activación cerebral. ¿Qué tiene esa lámpara tan especial? Porque yo veo que es una luz muy potente. Bueno, es una lámpara que se ha estudiado, que sea un, una luz muy parecida a la luz del sol, a la, a la luz vía lleva un filtro para que no dañe la vista y tampoco tiene muchas grandes cosas. O sea, no es ningún.. ningún invento raro, ni ninguna luz. No, es una luz bastante sencilla. Solo que bueno, está perfeccionada, lleva un filtro, está preparada para, para trabajar. Bien, eh, invitamos a, a Tony Pérez como un responsable o bien una persona que sabía bien exactamente el tema del fosfenismo, a petición de una de nuestras oyentes que nos decía lo del fosfenismo, hasta qué punto es creíble, porque suena a veces hasta un poco complicado, no a ciencia ficción un poquito, a pesar de conocer nosotros a personas que han venido aquí, que, que son amigas tuyas, que son conocedoras tuyas, ¿no? y que nos han hablado también en este programa de la fosfenología hace muchos años atrás, ¿no? y que les enviamos un fuerte, un fuerte abrazo. Pero claro, los tiempos van cambiando, los años van pasando, ¿no? Y yo no sé si también habrán pasado los años también para la fosfenología, si habéis crecido. Yo me acuerdo de unas primeras lámparas que, que aquí traía Frances Selma no a este programa y veo que ahora es totalmente lo contrario. Las lámparas son muy pequeñitas y no, no tiene pinta de lámpara. Esto es una, como una linterna, que es una cosa muy sí pequeña es. y muy minúscula, ¿no? Van pasando los años y desde luego la gente tiene curiosidad por saber y, y se pregunta... Eh, hasta, hasta qué punto funciona la fosfenología ¿no? hasta qué punto de verdad eh, si yo me compro esa lámpara puedo tener mayor retentiva puedo tener estados ensanchados de conciencia bueno qué tipo de, de gente es la que de verdad se compra esa lámpara pues se la compra gente un poco atrevida porque ningún médico te va a recetar una lámpara entonces es algo que tú has de ir, has de... No, no, no, no es nada caro, no es nada del otro mundo. Una lámpara vale 50 euros, 52 euros. Yo opté por eso. Me la compré, hice mis pruebas y en cuatro días tienes resultados. O sea, no hay que esperar un mes ni hacer grandes cosas. ¿Tú optaste por esa lámpara? Porque, si me permites la pregunta, ¿qué tipo de problema tenías? Yo tenía un problema con mi hijo con los estudios. Y yo sí. compré la lámpara en principio para él. Sí. Pero claro, eh, cuando yo la compré y empecé a descubrir sus posibilidades, yo la compartía con él. Sí. Solo que él era más reacio a utilizarla y yo la utilizaba yo más que él. Con lo que yo empecé a tener resultados y él no. ¿Qué pasa? Que él al ver que yo tenía resultados, pues también quería utilizarla. Pero bueno, yo a las personas que lo quieran probar, mmm, es algo sencillo. O sea, no es nada caro, no es nada del otro mundo, 50 euros vale cualquier cosa. Bueno, pues nada, Tony Pérez, muchas gracias. ¿E -e ¿Ahora actualmente tus hijos utilizan la lámpara o todavía no? Mis hijos utilizan la lámpara cada vez un poquito más. ¿Sí? Yo si quieres te puedo dejar la dirección donde pueden buscar información, donde pueden... Bueno, yo creo que poniendo fosfenología en cualquier buscador, la gente pues ahora encontrará la lámpara en sí en su momento, ¿no? y llegar a lo que es el doctor Lefebvre Faltaría más, ¿no? Tony, muchísimas gracias por estar en Luces en la Oscuridad. Muy bien. Gracias, gracias a vosotros. y muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, amigos.